Hola a todos, bienvenidos a esta sección llamada Body Shop. Hoy les queremos presentar esta lámpara de secado llamada eRoof. Esta lámpara, especialmente diseñada para optimizar y acelerar los tiempos de curado, tanto en masillas, primer, barnices, como para tratamientos cerámicos, presenta unas características especiales que les queremos contar hoy. Como pueden ver, tiene tres velas. Esto nos permite abarcar un área... ...aproximadamente de 1,20 m por un metro... ...es decir, estamos en un, un paño... ...lo que llamamos comúnmente un paño de pintura. Entonces, ¿qué características sobresalientes tenemos? Primero, podemos trabajar... ...gracias al pistón que presenta esta lámpara... ...podemos trabajar tanto en áreas superiores... ...como en áreas inferiores... ...incluso nos sirve para poder ponerla de manera horizontal... ...y secar un techo, una tapa de baúl y demás. Como otra cuestión muy importante... ...tenemos un timer digital... Es decir, consultamos con nuestro técnico asesor que nos vende los productos y preguntamos cuánto tiempo y la máquina va a respetar ese tiempo. Además, cada uno de los cassettes tiene una movilidad propia y si no necesitamos hacer un secado tan grande como les comentaba, de 1,20 m, podemos realmente utilizar un solo cassette, dos o los tres en simultáneo. Este fue el consejo del día de hoy, esperemos que les haya servido y nos vemos en la próxima.